Perfecto. Creo que me tienen que aceptar para grabar, ¿o no? Algo así. <ríe> bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas que están hoy día acá. Estamos muy felices de hacer este ya está nuestra segunda formación. La semana pasada fue una formación abierta. Esta es una formación con una temática específica que es sobre migración. Eh, y que nos tiene muy felices porque no la vamos a hacer solamente nosotros como Chile Transparentes como el proyecto Convención Transparente, sino que también con eh, dos organizaciones más, con el Servicio Jesuita Mirante, que está eh, representado por Macarena Ahumada, que está aquí, y eh, la Asociación Venezolana en Chile, que está eh, representada en este caso por Isis Carrera, que también está x a sobre. Así que muy felices de tenerla ustedes también y de que se hayan sumado a este gran proyecto, eh, que nos tiene muy felices también a nosotros y a nosotras como poder eh, hacerlo en conjunto, en verdad, como creemos que ustedes son las que más saben sobre temas de migración y que se pueden eh, responder preguntas al respecto y que pueden tener información, así que, Nada mejor que contar con su presencia y sus conocimientos en esta formación. Antes de partir, les cuento que eh, tenemos ciertas reglas de sesión de Zoom, para que todos y todas estemos en la misma sintonía, ¿verdad? Respetar, obvio, la palabra del otro y la otra, no insultar intervención. Bueno, en este caso, que somos poquitos, podemos... Eh, como no respetar tanto esa regla, que la intervención máxima de dos personas, tener silenciado el micrófono mientras la otra persona esté hablando, eh, preguntar si hay alguna duda importantísima, eh, y pasar un buen tiempo aprendiendo sobre transparencia y el proceso constituyente, que ¿qué tema más entretenido de aprender, y sobre todo acá con nosotros y con nosotras. Y por último, les voy a pedir que aquellos que estén participando se metan a menti.com, perdón amenti.com y coloquen el código que está ahí, que Aranza nos va a ayudar también por el chat, colocándoles el código, porque eh, nosotros tratamos de, de siempre como, de, de entregarles a ustedes, vamos a mandarles a ustedes un, un diplomita de que participaron en esta formación y de que ya pueden ser observadores ciudadanos y observadoras ciudadanas, eh, para eh, hacer uso de todas las herramientas de transparencia y en este caso también todos los conocimientos sobre migración que nos van a transmitir nuestras amigas del SJM y la ¿Ya? Voy a abrir al tiro el, el... A ver, me dan un segundo. que Voy a abrir al tiro el, el Menti para que ustedes puedan inscribir su nombre y apellido. Listo. Menti.com y ahí se coloca el nombre de apellido. Veo que Juan ya se inscribió, se factoría Santiago y estamos. Ya. Vamos entonces a avanzar. Y para partir, obviamente, vamos a presentarnos, además de nuestras amigas que están acá, de las dos instituciones que van a hacer esta, esta formación con nosotros y con nosotras, eh, vamos a, les cuento que este proyecto, que se llama Convención Transparente, es un proyecto que viene desde, desde Chile Transparente, que es el capítulo chileno de Transparencia Internacional, y quien es el encargado de este proyecto en Chile... Eh, es David Zavala, que está aquí. David, salúdanos. <ríe> él es David, él es nuestro el encargado de este proyecto. Eh, y, y quien les habla, yo voy a ser la que se va a encargar de a dar las formaciones. Y además, Aranza, que yo no sé si Aranza está por ahí, pero ve, vi que nos mandó el... ¡Hola! El, <ríe> Aranza, que es también eh, nuestra, nuestra asistente que la amamos y que nos ayuda con todo eh, lo que estamos haciendo. Así que los tres hemos estado trabajando en este proyecto. Eh, qué maravilloso y les voy a contar un poco lo que hace para que lo vean directamente y les voy a mostrar la página ya eh, a ver compartamos bueno esta es la página de eh, convención transparente eh, les cuento que este, este, este proyecto tiene como finalidad un poco ir eh, dando la información y también eh, entregando todos los insumos y toda la información que está avanzando la convención. Entonces con el objetivo de que las personas eh, puedan acceder de manera fácil y rápida a toda la discusión, a, todo, a toda la información que es importante saber dentro del proceso constituyente. Eh, hay este es como el principio, ustedes pueden meterse a esta página y hay de todo en la información, están acá los días, los días que terminaría a los eh, nueve meses, digamos, eh, la convención sabemos que lo más probable, o sea, que se va a alargar a, hasta los doce meses, entonces, eh, esto es como el, el, el primer final, digamos. Eh, está también las cifras relevantes, como eh, los convencionales electo y electas, los meses máximos para redactar la convención, los millones de pesos eh, de, en el presupuesto asignado a la convención, las compras públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y estas es son las herramientas de seguimiento que tiene eh, la, este proyecto. Primero la vigilancia ciudadana, que al meternos en esta, en esta, en esta parte vemos que están todos los hallazgos eh, destacados, las compras de la convención eh, Toda una tarea que la podemos, son información que podemos encontrar de manera eh, en, en, en las distintas portales de transparencia, pero que Convención Transparente ha hecho el trabajo de poder tenerlo todo en una sola página y que nosotros y nosotras podamos acceder, como la declaración de interés y patrimonio, los reembolsos por gastos operacionales, eh, más, más, más? las asesorías, los convencionales, quiénes son, eh, las carreras, los profesionales más frecuentes, etcétera. Eh, las compras por la Convención Constitucional y todo eso. Además, de las propuestas que se han hecho a la Convención, propuestas que se hicieron tanto en la etapa de la construcción de los reglamentos, como también ahora en las distintas comisiones y en la distinta discusión, y la formación ciudadana y el siguiente de la discusión, la formación ciudadana, que es lo que nosotros estamos viendo ahora, esto es lo que estamos... Eh, ustedes están siendo parte de la, de la formación ciudadana y el siguiente de las discusiones cómo va la discusión dentro eh, del Pleno como de las distintas comisiones. ¿Ya? Eh, un poco de eso para mostrarles qué es lo que hace este proyecto eh, de convención transparente que está a cargo también de Chile Transparente que yo le decía que es este capítulo eh, chileno de transparencia internacional. Y para seguir entonces vamos, dado que somos eh, poquitos, me gustaría que se presentaran y todos y todas, como la, las que estamos eh, acá como, como personas que vamos a, a, a, a hablar y a dar conocimientos, como aquellos que están participando, que se presenten, nombre y apellido y de qué país son. Juan, ¿quieres partir tú? Sí, claro. Eh, mi nombre es Juan Miguel eh, y soy de Venezuela. Bacán. ¿Quién quieres que siga? Eh, Isis. Bueno, hola, hola. Buenas. Eh, bueno, yo también soy venezolana, eh, soy parte de ASOBEM, así que muy contenta de estar acá, de poder contribuir en este conocimiento. Genial. Gracias, Isis. Di tú quién sigue. Eh, podría ser Aranza. Hola, soy Aranza y trabajo para el proyecto de convención transparente y soy chilena. Aranza, tienes que elegir quién sigue. Eh, David. Súper. Bueno, yo soy David Zavala, soy de Chile también y soy parte del equipo aquí del proyecto Convención Transparente. Y sigue eh, Santiago. Hola a todos y todas, eh, yo soy Santiago Berg-Bilbao, eh, estoy haciendo mi práctica en el Servicio Jesuita a Migrantes. Y soy chileno y le doy la palabra a la Maca. Hola, yo soy Macarena, trabajo también en el Servicio Jesuita a Migrantes. Vengo en representación de la organización y soy eh, mitad chilena, mitad argentina, pero no estoy nacionalizada Argentina. Eh, no he hecho el trámite, pero gana del está, está <risa> en mi sangre, es lo que importa. <risa> <risa> Genial. Ya, perfecto. Ya estando todos, ya, creo que esto, todos y todas nos presentamos, ¿no? Estando todos y todas eh, presentadas y conociéndonos ya, vamos a partir con el con los temas como tal, ¿ya? Eh, bueno. El proceso constituyente en Chile, si bien se viene dando hace poco tiempo, eh, es importante destacar que desde la vuelta a la democracia se han hecho varios esfuerzos por parte de la ciudadanía, y no solo de la ciudadanía, sino que también desde, desde las instituciones políticas como tal, para eh, cambiar la constitución de, de, de, de 1980 que se... Eh, escribió y se redactó y se aprobó también en, en, en, en dictadura. Y para eso son importantes, o sea, como para darnos cuenta que no solamente esto viene desde el 2019, sino que viene desde mucho antes, eh, darnos cuenta que sí si ha, si han existido esfuerzos tanto institucionales como desde la ciudadanía para eh, visibilizar tal vez la, el descontento con, eh, la, con la constitución como tal. Si bien estos esfuerzos no fueron tan eh, marcados en su momento, eh, sí eh, lo son y son importantes también como de destacar. Primero las reformas constitucionales como del año 2005. Eh, Estas reformas, que fue un paquete de reformas constitucionales que hicieron este, ese año, eh, hicieron grandes como, como cambios y cambios muy estructurales respecto a cómo era la, la constitución previo, o cómo era la constitución que se eh, aprobó para el año 1986. Todos los enclaves eh, dictatoriales que estaban desde, la, desde ese entonces, eh, fueron como sacados en este año. Y eso fue como una de las grandes, o sea, mucha gente, de hecho hay muchas personas que destacan este, este hecho como tal vez como un cambio constitucional completamente, y, y, y, y lo nombra como la Constitución de Lagos, pero esto fue algo que, no, eh, que, que cambió en general la, la Constitución, pero que fueron reformas que de cierta manera permitieron sacar a estos enclaves dictatoriales, como los senadores designados, etc. La campaña marca C, marca Asamblea Constituyente, también es, en el año 2013 fue un hito importante en esta historia del proceso constituyente en general que viene desde la Vuelta a la Democracia, donde la ciudadanía eh, llama, o un grupo de ciudadanos y ciudadanas llama, eh, a marcar a marcarse en el voto de las elecciones presidenciales de ese año. Eh, es decir, marcar Asamblea Constituyente, y para visibilizar un poco el descontento que existía, descontento que existía ante la constitución de, del, del 80, ¿verdad?, y por supuesto, lo que nosotros ya, ya conocemos como algo muy importante que ha pasado, además de esto, igual está el proceso eh, que se vivió en el año 2018 2000, eh, y 2017, los cabildos eh, presentados por la presidenta Michelle Bachelet, que trataron de cierta manera de ser autoconvocados, de llamar a la ciudadanía a tener un proyecto que no tuvo mayor éxito, pero que se logró tener un... un, un una, un, un cúmulo de información también de lo que se sabía del descontento de la ciudadanía en estos cabildos que la gente hacía y que, y que generaba eh, distintos insumos también para saber cuál era la, lo, qué era lo que molestaba y qué era lo que eh, a la gente no la tenía contento y no la tenía contenta en ese momento. Y por supuesto el estallido social de, la, de octubre del año 2019 que viene a ser como el eje fundamental y que lo que permite un poco llegar a este acuerdo institucional por parte de todos los partidos políticos, la mayoría de los partidos políticos institucionalizados en Chile, y que permitió una salida institucional ante una crisis social que estábamos viviendo por mucho tiempo, y que esta, esta salida institucional, que hay que destacar, que fue transversal al, a eje izquierda-derecha, donde la mayoría de los partidos políticos en Chile se pusieron de acuerdo en algo y dijeron, bueno, vamos a salir de una manera institucional y vamos a llamar a que eh, vamos a hacer todos los esfuerzos para que se inicie un proceso constituyente y que sea de la manera más democrática y que las personas elijan tanto eh, quiénes sean las personas que los representen, como cómo va a ser el, eh, la convención o cómo va a ser la institucionalidad que va a crear esta nueva constitución eh, y quiénes van a ser las personas, etcétera, etcétera. Y todo eso nos permitió un poco llegar al proceso que estamos viviendo hoy en día, que, que si bien... Eh, los últimos dos hitos son como los más relevantes y, y los que los hay que destacar que este proceso no es un proceso de, de, de solo desde de 2019, sino que desde hace mucho tiempo la ciudadanía ha venido también pidiendo y ha venido también eh, teniendo toda esta intención de cambiar eh, la constitución del, del 80 y se ha mostrado descontenta ante la institucionalidad que existía hasta ese entonces. Eh, y bueno, la gran, la, el, la gran crisis social o el gran estallido social del año 2019 dio pie a que esta salida institucional se diera y se pudiera dar esta, este proceso que estamos viviendo. Entonces, de esa manera, los hitos más relevantes que hemos tenido en este proceso de la convención constitucional son, eh, como ya lo hemos mostrado, el acuerdo de paz del año 2019 que permitió y que fue la salida institucional ante, esta, ante, ante este gran estallido social. La reforma constitucional de 24 de diciembre del 2019 que permitió la creación de este proceso, eh, porque efectivamente la convención no se podía dar si es que no existía eh, una reforma constitucional a la, a la constitución actual que permitiera eh, abrir pie al proceso. Eh, el plebiscito nacional de la, del 25 de octubre del 2020 eh, que en el cual se votó la opción de sí cambiar la nueva constitución y el órgano que iba a cambiar la nueva constitución, que en este caso fue una convención constitucional, es decir, un órgano completamente eh, elegido por las personas. Eh, así que eso, eso dio pie a que en el, el 15 y el 16 de mayo se dieran elecciones de aquellos de los convencionales, es decir, aquellas personas que nos iban a representar en esta nueva institucionalidad y que van a escribir la nueva constitución el 4 de julio del 2021, donde sea la primera sesión de instalación, y en esta, en esta en este, en este, en este fecha se eligen solamente a la presidenta y al vicepresidente principal, y el 14 de julio del, del, del año pasado también se conforma la mesa directiva completa con los siete vicepresidentes también, eh, el 13 de octubre del año 2021, donde sea la publicación del reglamento general en el diario oficial, el 18 de octubre, donde se da el inicio al debate constitucional ya como tal. Eh, el 22 de abril de este año, que va, se va a dar el cierre del debate constitucional. Y el 5 de julio, donde es el término del plazo del funcionamiento de la convención. Estos hitos muy importantes, eh, ya estamos en el proceso de, del debate constitucional como tal, Estamos eh, en, en ya en, las, en, la, en la parte en que los convencionales y las convencionales están discutiendo en el Pleno eh, las distintas iniciativas que, que entraron a las comisiones y que hoy en día ya van a ser parte y pueden ser parte de el nuevo, la nueva constitución, ¿verdad? Entonces, para seguir un poco aprendiendo cómo ha sido esto, ¿qué son los reglamentos? En, si vemos en las fechas anteriores, vimos que hasta, la, hasta el 13 de octubre eh, la discusión que se dio dentro de los convencionales fue bueno cuáles van a ser las reglas de juego y el marco estructural en el cual nos vamos a mover, cuáles van a, eh, van a ser nuestras reglas y cómo nosotros las vamos a, a, a reglamentar, ¿verdad? Entonces, ante eso, se crean lo que son los reglamentos, que son documentos que tienen eh, por, obje, por objeto establecer los principios eh, la organización, el funcionamiento y las reglas del procedimiento de la convención constitucional En este caso existen eh, estos cinco reglamentos, que es el general, que contiene el estatuto de las y los convencionales, la estructura orgánica de la convención y la tramitación de las normas. El de ética, donde dice crea el comité de ética y define las infracciones que van a ver si es que eh, no, se, no, se, no se cumple con eh, las reglas establecidas por este, por este reglamento el de asignaciones que establece y distribuye las asignaciones de las y los convencionales, el de participación y consulta indígena que permite a los pueblos preexistentes al Estado presentar propuestas, acuerdos y recomendaciones para el debate, y el de mecanismos, orgánica, metodología y participación en educación popular que define los órganos y mecanismos de participación popular y determina el programa de educación popular constituyente. De igual forma, quedan varias fechas claves eh, en este proceso, en lo que queda del año, eh, el 14 y 18 de marzo eh, del 2022 existe una salida regional, es decir, que los convencionales en este, en este intento también de eh, descentralizar el proceso, viendo que también hay eh, participación de todas las regiones, eh, salen a una región... Eh, para, que el, el, y, y no y para demostrar no solamente que el, la discusión se va a dar en la capital, sino que también se puede dar en otras regiones y escuchar también eh, las, las percepciones y, y, y las demandas y, y, y las opiniones de otras regiones y ver que este proceso también se puede centralizar. O sea, la idea es que sea el proceso eh, lo más representativo posible, pero también que esa representación se dé de manera regional, ¿verdad? El 13 de abril del 2022, que el término del trabajo de las comisiones temáticas, que las vamos a ver en un ratito. El 22 de abril del 2022, que es el cierre del debate constitucional como tal. El 27 de abril, que es la presentación al Pleno del proyecto de la Constitución, eh, con todas las iniciativas que ya se aprobaron en el Pleno completamente. El 28 de abril, que eh, se arma o se constituye la Comisión de armonización que va a estar encargada de eh, un poco ordenar estas iniciativas que ya se aprobaron en el pleno y ver si tienen eh, eh, siguen una cierta lógica si una no sé no, no no no sé que existe como coherencia en el escrito etcétera eh, y el orden y también proponen un orden de cómo va a ir eh, este, escrita esta nueva constitución verdad el 6 de junio que es la presentación al pleno del informe de la Comisión de armonización el 24 de junio, que es el término del proceso de armonización que es este proceso que le decía, que es ver que el texto tenga coherencia y presentar o dar un orden de cómo puede estar escrito eh, esta, o cómo puede estar organizada esta nueva constitución. Eh, y el 5 de julio, que es el término del plazo del funcionamiento de la convención. En este caso, estas semanas, en todo este proceso, igual hay votaciones y todo, y, y después de estas semanas, no solamente la Comisión de armonización sino que también eh, aquellos externos que trabajan dentro de la convención eh, ayudan también a escribir esta nueva constitución y le dan todo el orden y le dan todo lo, lo último que va a quedar, ¿verdad? Y ya para el 5 de julio, los convencionales y las convencionales de la, de la convención deberían presentar ante la ciudadanía el nuevo la nueva constitución de Chile probablemente que vamos a encontrar en los kioscos de nuestro país y en las librerías para eh, ver. Y después viene el proceso también, que todavía lo que queda, de aprobar o rechazar esta nueva convención, ¿verdad? Así que mmm, todavía quedan procesos de participación, en todo el proceso hay procesos de participación ciudadana, pero eh, es importante también tener en cuenta estas fechas para que vayamos un poco ordenándonos y saber en qué va, hoy en día el proceso, de la el proceso de la escritura de la nueva constitución. Entonces, eh, el proceso de elaboración de las normas constitucionales eh, hoy en día ha tenido varias partes. ¿no? Primero, eh, las iniciativas constituyentes tuvieron dos formas de entrar a la convención, por una parte como iniciativa de los convencionales constituyentes como tal, y por otra parte como iniciativas populares de norma donde personas comunes y corrientes como nosotras, eh, y nosotros podríamos haber eh, entregado un, un, una propuesta, ¿verdad? Y que esta propuesta tenía que tener cierto eh, apoyo popular, y eso nos permitía a nosotros, y eso les permitía, permitía que tuviera cierta eh, valoración ciudadana y que entrara a la convención y sea eh, discutida, y tal vez eh, en, en, entre al pleno como tal, al entrar a las, a la, a las distintas comisiones. ¿verdad? En ese, en ese, después de ese proceso, la mesa directiva distribuye las iniciativas a la comisión temática que corresponda, que esto ya se hizo y se sigue haciendo. Eh, como tercer parte, las comisiones temáticas analizan las iniciativas y votan en general las propuestas, donde la aprobación de estas propuestas es por mayoría simple. Las comisiones temáticas realizan la votación en particular de las propuestas y las presentan al pleno. Como último, el pleno discute y luego somete a votación las propuestas de la comisión una a una. Y para que estas se aprueben, tienen que tener dos tercios de los y las convencionales en ejercicio. Es decir, 103 convencionales tienen que votar a, eh, a favor de estas iniciativas o de estas eh, propuestas para que queden como parte de la nueva constitución. Hoy en día es muy importante también ver esto, como la, la, conven, la composición de la, de la Convención Constitucional eh, es bien variada y hay varias como, como lecturas que se puede hacer a esto. Primero, como quiénes fueron los que ganaron, ¿verdad? Segundo, que eh, es una o trata de ser una, la composición eh, más variada de, de o, o lo, lo más representativa de nuestra ciudadanía, ¿verdad? Eh, en ese sentido eh, destacar que mucha gente independiente ganó el proceso, eh, que fue un proceso por primera vez paritario completamente y con participación de los pueblos originarios eh, y los pueblos preexistentes del Estado, que destaca mucho que trata de ser un proceso que sea representativo como tal y que les dé oportunidades a aquellos que, y a aquellas que han sido también eh, tal vez relegadas de la discusión política y que, y que intenta de cierta manera eh, eh, como representar todo, toda la diversidad que existe en nuestro país. Y de esa manera crear un producto o crear una constitución que represente a todos y a todas, y que todos y todas tengan derecho a opinar en este proceso. También por eso se ha destacado mucho el proceso o la participación de la ciudadanía como tal, verdad eh, que nosotros y nosotras podamos participar del proceso, que nosotros y nosotras podamos ir y hablar con nuestros convencionales, que podamos eh, presentar nuestras inquietudes y que existan estos espacios, por ejemplo, como de formación, en los cuales nos formemos y sepamos un poco eh, cómo está funcionando. Algo que no se destaca mucho en las noticias ni en los medios, de cómo ha sido el proceso en general, ¿verdad? Eh, así que me gustaría destacar también esto, la composición de, del, del Congreso, ¿verdad? donde 37 eh, escaños son de Vamos por Chile, que representa a la derecha eh, en el espectro derecha-izquierda en Chile, en la lista de la apruebo, que fueron 25 escaños, donde están los partidos más institucionalizados de la centroizquierda de los últimos años, Democracia Cristiana, Partido Liberal, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Progresista y Partido Socialista, donde apruebo Dignidad, tiene 28 escaños, que son como esta nueva, esta nueva coalición que se armó hace unos años, que también desde centroizquierda, eh, que representa distintos partidos como Comunes, Convergencia Social, Frente Regionalista Verde Social, Igualdad, Partido Comunista y Revolución Democrática. 48 escaños independientes, algo muy importante a destacar, eh, perteneciente a ningún partido político, ¿verdad? Y 17 escaños eh, para candidatos pertenecientes a los pueblos originarios. Final eh, Para ir ya terminando, es muy importante entender que dentro del proceso también hay distintas comisiones que fueron elegidas por los distintos convencionales, eh, que las comisiones temáticas estudian eh, y votan las normas constitucionales, y las comisiones no temáticas dan soporte al trabajo de las comisiones temáticas, facilitando la coordinación entre ellas y sistematizando la participación ciudadana. Existen siete comisiones temáticas, como verán, con nombres muy fáciles de recordar y con poca información, está la del sistema político, de principios constitucionales, la forma de Estado, los derechos fundamentales, la del medio ambiente, derecho a naturaleza, eh, etc. El sistema de justicia y el sistema de conocimientos de cultura, ciencias, tecnologías, artes y patrimonio, y las comisiones no temáticas, tenemos la de participación popular, la de los derechos de los pueblos indígenas y plurinacional, y los enlaces transversales. Finalmente, eh, tenemos otro, otro espacio también de participación en los cuales los convencionales están obligados <ríe> y obliga a participar con la ciudadanía, son las semanas territoriales y estas son las que van quedando también, eh, porque dado el gran trabajo que, que ha tenido la convención, se han tenido que eh, dejar algunas eh, semanas territoriales debido a que hay que avanzar, no y este avance ha, tenido, ha, ha significado un trabajo muy constante dentro de la convención. Eh, las semanas territoriales son instancias que se dan de manera mensual destinadas al trabajo territorial de las y los convencionales en sus respectivos distritos, donde es ellos y ellas eh, van y participan y escuchan también a la ciudadanía a través de cabildos, a través de conversaciones conjuntas de vecinos, con, con distintas personas que participan. Eh, en, eh, o que quieran saber también del proceso constituyente y, y esta semana no es una semana de no trabajo no es una semana de descanso, de ir a la casa sino que es una semana muy importante también como hemos destacado en, este, en, este, en, en, también en esta formación y como se ha destacado también en el proceso de participación ciudadana estas semanas territoriales son la materialización más grande de esa, de esa participación ciudadana también donde nosotros y nosotras podemos ir directamente hablar con nuestros convencionales y, y podemos participar en distintas instancias que ellos y ellas den para la escucha ciudadana y la participación dentro de la convención. Bueno, aquí termino mi parte de hablar de eh, la convención como tal, no sé si quedó alguna duda, si se entendió todo, si hablé correcto, si hablé muy rápido, si les pareció bien... Eh, para darle ya el pase a, a Isis de Asoden. No sé si quedó alguna duda. Todo súper. Gracias, Juan. Isis, entonces, usted me va diciendo nomás cuando yo voy eh, pasando las diapos. Perfecto, perfecto. Bueno, primero que todo, bienvenidos y bienvenidas a todas eh, y a todos por estar acá. La verdad, un gusto poder conversar, eh, porque sí, espero que esto sea una, una conversión. Si tienen alguna duda, yo voy, a estar in, yo voy a intentar estar pendiente del chat, pero si pueden levantar la manito mejor, porque así me suena como el turut eh, <ríe> del Zoom. Eh, y por supuesto, las consultas que tengan, obviamente en la medida de la información, eh, intentaré resolvérselas ya. Eh, bueno, estamos en esta instancia y esta instancia tiene un foco migrante. Así que eh, dado a eso, es que eh, aparece esta pregunta, eh, porque hemos visto que todo este proceso, este proceso es un proceso constitucional del país en donde eh, vivimos, el país de acogida, pero la gran pregunta es ¿podemos las personas migrantes participar eh, en este proceso? Y sobre todo en este último, en este último periodo, que es importante, eh, como fuera de estas instancias de participación ciudadana que, hemos, que, que ha comentado la compañera, ¿podemos participar en la elección, de, de, eh, como en el voto del plebiscito? Y, bueno, y, apro y aprovechando esa pregunta, vamos a hablar un poquito de los derechos civiles de las personas migrantes. Ahí. Dale, compañera todo hacer así como en la pantalla, <ríe> como si fuera una pantalla touch, pero no, ya. Es importante igual preguntarnos eh, por qué también está esta pregunta y es que no es menor, todos sabemos mucho <ríe> por medio de los medios o incluso nuestra propia realidad, eh, la situación eh, migrante que se está viviendo que nos hace preguntarnos eh, también si eh, nosotros como personas migrantes podemos participar y es que efectivamente para el 2021 existen eh, alrededor de eh, a ah, 414.921 extranjeros que, son, eh, eh, que están inscritos en lo que es el padrón electoral. que acá, porque si no. Ya, en el padrón electoral. Así que eso va respondiendo un poco a la pregunta y la respuesta va siendo más o menos que sí. Ya, la vamos a, ir a la, la vamos a ir como echándole agüita, como dicen, a lo largo de esta exposición. Ya, eh que se encuentran habilitados para votar, es decir, que están en el padrón electoral y que eh, en las elecciones pasadas, que es un poco las últimas cifras que tenemos, lo hicieron. Eh, eh, bueno, estaban habilitados para votar. Y esto representa aproximadamente el 2.78% del total. ¿Y cuál es ese total que está inscrito en el padrón electoral? Son alrededor de 14.485.268. Alrededor, eso es como eh, el, el 97%. .28, ¿ya? Que sería como la otra parte. Mucha gente eh, se ha preguntado cuando ve estas cifras eh, acerca de este orden. Y ahorita vamos a ver por qué mucho está configurado eh, estas nacionalidades que están, ¿ya? Estas son las principales nacionalidades que eh, se encuentran dentro de este eh, padrón electoral, eh, en el último de los porcentajes se ve como el porcentaje del total, y en, el, en, en este como 1% se ve como este 1% de ese 2.78. Entonces entre las primeras eh, nacionalidades tenemos Perú, le sigue Colombia, continúa Bolivia, y eh, Argentina, siendo como estas principales comunidades. Mucha gente se preguntará eh, qué pasa, sobre todo con el tema de los venezolanos, que vemos que eh, actualmente son la comunidad. Vamos a ver un poco. Ahí voy wow. <risas> la señal me pasas la... Ahí, ya, perfecto. ¿Qué se condice? La realidad de las cifras se condice mucho a los requisitos. Ya... Eh, estas, estos grupos de nacionalidades son usualmente eh, nacionalidades que siguen de forma migración histórica en Chile, por lo cual tienden a cumplir este requisito, que es como uno de los más básicos, que tengan más de cinco años de vecindamiento en Chile. Entonces, considerando un poco lo que es la migración venezolana, que es una migración bastante eh, nueva, por decirlo de alguna forma. Más o menos 2018, 2017, son personas que todavía no están cumpliendo, eh, que han llegado en esta ola migratoria, este mal padrón. Sin embargo, se presupuesta que para las próximas elecciones presidenciales ganen, como de cierta forma, como un, un escaño en estas comunidades eh, eh, migrantes que tienen como mayor eh, participación en este padrón electoral. ¿ya? Pero por ahora, estas son un poco las cifras como actuales que manejamos. Entonces, ¿los migrantes pueden votar en Chile? La verdad es que sí. Y me atrevería a decir que es uno de los países más avanzados en temas eh, civiles, eh, en temas de derecho al voto a nivel mundial, ya porque nos vamos a encontrar que en otros países están reguladas o por zonas o por, eh, por tiempo o incluso hay elecciones que eh, los migrantes jamás van a poder votar, como por ejemplo puede ser el caso de Argentina, que lo más alto en el tema de los derechos civiles que pueden acceder es el tema eh, municipal. Por ejemplo, los migrantes jamás van a poder votar en el tema de las presidenciales, cosa que si pasara en Chile, las personas migrantes que están habilitadas para votar pueden votar en absolutamente todas las elecciones que se hagan, ¿ya?, eh, ya que pasan a tener un poco lo que se llama el estatus de ciudadanía, esta ciudadanía, bueno, tiene el voto. Entonces, eh, el voto migrante en sí está eh, reconocido en la Constitución, específicamente en el artículo 14, que eh, eh, de, de muy buena forma, la verdad, eh, eh, en esta frase como constitucional sale que los extranjeros vecindad en Chile eh, pueden, eh, como esta partecita del apartado, eh, de, este, de estos como características, incluye también el tema de los extranjeros, al igual que los chilenos. Entonces, eh, la verdad es un, es un derecho que está resguardado. Eh, bueno, eh, yo trabajo mucho, respondo preguntas y hay gente que me ha preguntado: ¿y esto podría ser, eh, esto retroceder en la nueva constitución? La verdad que, por el espíritu de no regresividad de los derechos humanos, es muy poco probable. Eh, así que. Eh, son buenas noticias para la comunidad migrante tener este como nivel de derechos civiles bueno, acá hay un tema que es un poco controversial que es el tema del avecindamiento en Chile, el avecindamiento tiene que ver con el tema de la residencia que tiene mucho sentido para poder votar como cómo vas a poder votar por ejemplo en un país donde no resides, así que eh, voy a dejar esto aquí colgado un poco porque con la nueva ley se termina de aclarar muchísimo mejor la nueva ley de migraciones, así que lo voy a dejar ahí eh, a en Chile por más de cinco años, tener ser mayor de 18 años, no haber sido condenado a pena aflictiva, más de tres años de presidio, sería más o menos eso, eh, y en los casos que determina la ley. Y obviamente eh, puede que, eh, y esta es como una de las partes como más críticas para el tema de la migración, de, de los migrantes, al igual que el avecindamiento, es estar incluido en el padrón electoral de la elección correspondiente. Yo igual les voy a, hacer, eh, les voy a dejar como el proceso para poder verificar que esto está acá, porque de hecho nos vamos a dar cuenta de que este proceso de inscripción al padrón electoral es automático. Entonces mucha gente me ha preguntado también eh, qué puedo hacer si no estoy, y también les voy a dejar como algunos datos que podría hacer. ¿Ya? Entonces claro, como, eh, como excepción del avecindamiento, prácticamente eh, los, los requisitos son casi los mismos. Y si me pasas la pvd, por favor. Entonces, ahí está. ¿Cómo puedo inscribirme en el CERVEL? Y hay un tema acá, que la, eh, que la inscripción es de forma automática, ¿ya? Y esto tiene mucho que ver con la ley orgánica de votaciones populares y escrutinios, que es la ley 18.700, ¿ya? Específicamente el artículo 60, ¿ya? Eh, que viene como a regular eh, esta materia, y es por eso que una de las grandes dificultades cuando, eh, bueno, y sobre todo con el tema del avecindamiento, que hay como una zona un poco gris eh, de, de cómo se hace el traspaso por parte, eh, al final, actualmente sería el Servicio Nacional de Extranjería a lo que son el CERVEL, para que el CERVEL pueda bajar los datos de las personas migrantes que ya están como en este justo periodo, ya de estos cinco años de avecindamiento que son considerados por el Estado, para que puedan votar. ¿Ya? Eh, entonces, sí, efectivamente el, la inscripción es automática eh, en estos momentos y eh, acá les dejo una recomendación muy buena. Eh, qué, es, qué pueden revisar, eh, si están habilitados o no para sufragar, eh, y además de este proceso que les voy a mostrar, les permite saber incluso en qué circunscripción están. En, eh, bueno, cuando ya son, eh, ya va llegando el momento de las elecciones, también les dice cuál es el local específico, qué mesa, y es este. Puedes entrar a la página. Ay, me cambias un momentito la, la PPT. Ya. Eh, bueno, esta es la página del CERVEL, eh, ingresas a lo que es trámites, ya eh, sería la segunda pestañita, que esta es la de la, la consulta, como sale aquí marcadito en el rojo, y después ingresas ahí y te sale esta página, ya que es la consulta del CERVEL, y bueno, esto no solo sirve para los migrantes, la verdad es que sirve para todas las personas, eh, ahí ingresas tu RUT, agarras el catch up y lo aprietas, Comprobar que no eres un robot y le das a consulta, y ahí va a salir todo, eh, todo, toda la información: tu nombre, tu root, en qué circuncisión estás, si estás habilitado para sufragar, etcétera, etcétera. Entonces, pues la recomendación, si ya está haciendo un poco el periodo donde ya eh, se están puesto cinco años, usualmente el vecindamiento es considerado cuando tienes tu, primer, eh, tu primera visa temporaria, ¿ya? Eh, en general, lo digo por la, por la antigua ley, ahora con la ley vamos a ver qué, qué cambia. Entonces, eh, eh, nada, es bueno cuando ya se va acercando el periodo que lo puedas ver. Ahí me cambia el, la siguiente. Bueno, aquí les dejo el, el, el tema, ahí se me comió un numerito ahí, el artículo 60. Y ahí está como la ley para que la puedan verificar eh, a posteriori, si alguien eh, ve este video, la pueda ver. Ahí se cambió el carnet, pero no importa. <ríe> bueno, ahí estamos. La gran pregunta es, ¿qué necesito? No, la anterior del carnet. Sí. Eh, ya La gran pregunta, llega el día para votar. ¿Qué necesito para votar o qué necesito para acreditar yo, que estoy ahí para votar? Bueno, al igual que las personas eh, chilenas, lo único que necesito es mi documento de identidad, ya vigente, ojalá para no tener problemas, ya porque como ustedes sabrán, no sé si lo, habrá, lo verán como los compañeros, el tema de las conformaciones de las mesas, eh, o quizás yo me metí mucho en el tema de las elecciones. Eh, hay personas que son los poderados de mesa y los vocales de mesa, entonces ellos se encargan de que los procedimientos estén de acuerdo a la ley ¿ya? y con toda la transparencia, entonces, para evitar problemas, siempre la recomendación es que el documento de identidad esté vigente y, se, y, y como en las personas con cinco años usualmente son personas con permanencia definitiva, eh, tomar las pregaciones antes del caso renovar el carnet, si se le va a vencer, ¿ya? cosa que no tenga problemas. Aquí eh, la clásica gran pregunta, bueno, ¿pero qué pasa si no lo tengo al día? Si no, está vigente. Eh, ¿Se puede votar con la cédula de identidad vencida? Bueno, esto como, como de la información oficial del CERVEL, de manera excepcional para poder votar, estos documentos pueden estar vencidos hasta 12 meses anteriores a la fecha de una elección o plebiscito. Um, y justamente para lo que fue las elecciones anteriores, ellos habían eh, hecho como algo excepcional. ¿Y, y por qué digo que, es que hay que estar muy pendiente? Mira, primero que todo, ojalá que no ir a votar con el, el carniente ya vencido, ¿ya? Pero si quiere eh, asistir de igual forma y ver, por ejemplo, lo que fue en las elecciones pasadas, eh, el CERVEL había como, de cierta forma, como anunciado de que iba a estar aceptando eh, cédulas. Eh, que hayan perdido su vigencia a no más allá del 1 de octubre de 2019. Porque si ustedes eh, ahorita saben, hay como, está como a punto de terminar un decreto del tema de la validez de las cédulas de identidad. O sea, que cédulas que se han vencido todavía continúan su validez hasta que este decreto esté. Entonces, como un poco en honor al tema de la pandemia y lo, la, las dificultades que trae esto para hacer trámites, está este tema. Pero la verdad, como la recomendación en general es eso, porque como por ley dice que es vigente, al final estas son excepciones que hace el CERVEL para que la gente pueda eh, acceder ya A, al tema de, de la votación. Ahí se me pasa la siguiente. Perfecto. Eh, ¿Es obligatorio votar? La verdad es que no. Eh, ¿Por qué? Porque es el 31 de enero del 2012, se, eh, como bien, las elecciones se rigen por eh, la ley número 20.568. Eh, que dispone, bueno, la, la inscripción voluntar, eh, automática y el voto voluntario para las elecciones. Ya no obstante, es muy importante, sobre todo en este contexto de esta capacitación que estamos, que, eh, como había comentado la compañera, es el, el último periodo hay que hacer un plebiscito para, eh, para como ciudadanía decidir si aprobamos o no, si vamos a quedarnos o no con este texto constitucional que hemos creado como país, eh, y ese proceso es obligatorio. Y aquí es importante saber qué implica que es, sea obligatorio este proceso. Entonces, por eso es muy bueno empezar a informarse, sobre todo entendiendo que eh, a, a veces la tasa de abstención eh, son altas, ya eh, que este último proceso no es eh, como electivo, es decir, de forma obligatoria. Me pasas el... Perfecto. ¿Qué implica que el voto sea obligatorio? Implica que los ciudadanos tienen el deber de votar ¿ya? y participar en las elecciones que se organicen. Si un ciudadano no participa y no vota, puede ser sancionado con una advertencia, una multa o incluso con cárcel. ¿ya? Entonces hay que entender que si bien el voto es un derecho, hay ciertos puntos, como en, en, en este caso dispuesto por las leyes chilenas, que es un deber. Y entonces es muy importante que comiencen, eh, que se dirijan al CERVEL, si se si ha mudado, cambien los domicilios ya, eh, en los periodos que ha, de, que ha generado el CERVEL para hacerlo, ya, cosa que... Eh, eh, como dice mucho el tema legal, el desconocimiento de la norma no implica. ¿ya? Entonces, como que vayan tomando las precauciones en, en el, del caso. ¿ya? Y la gran pregunta que, que muchos se harán, y bueno, ¿y cuándo, se, cuándo va a ser esta fecha? La verdad es que no, a, a, al haber la posibilidad, como comentaba la compañera, del tema de la prórroga, actualmente no tenemos la fecha, pero considerar de que el, el, el, por, como por norma, ya. Eh, esta fecha es aproximadamente 60 días después de aprobado el texto constitucional, ya, por lo cual sería como a mediados del 2022 se espera que sea este plebiscito, ya. Entonces, eh, importantísimo, ya, para que vayan más o menos considerados los plazos, revisan su carnes de identidad y todo el tema, porque eh, si usted está en el padrón electoral, el voto es obligatorio. Ahí, en la pantalla táctica <risas> eh, y ya, y por qué comentaba por qué había dejado el asentamiento para lo último porque es también una gran pregunta como sabemos el 12 eh, bueno, el tema de la ley ya está más o menos desde abril promulgada pero la ley no se hacía efectiva hasta que no, tu, no estuviese el reglamento y esto fue el 12 de febrero 12, claro, 12, 13 de febrero si mal lo no recuerdo así que el tema de la nueva ley ya está aplicando con todas las de la ley, como diría. Así que es importante conocer qué dice acerca de, esto, de este tema de los derechos civiles y políticos para los migrantes en este documento. Entonces, en el artículo 174, y esto es algo muy positivo de la nueva ley, es que viene a abordar todo este tema del avecindamiento, que era como un tema muy gris, porque el avecindamiento era, eh, el, el cómo se describía el avecindamiento era algo más como... Eh, ah, se me olvidó la palabra, pero era algo más a, como a criterio funcionario un poco, entonces como que cuando uno preguntaba, algunos funcionarios decían esto, algunos funcionarios decían lo otro, entonces, pero ya con la nueva ley esto queda ya saldado. Entonces para efectos de ejercer el derecho de sufragio, de acuerdo al lo señalado del artículo 14 de la Constitución de la eh, Política de la República, el avecindamiento se contabiliza desde que el extranjero obtiene eh, un permiso de residencia temporal, lo cual tiene bastante sentido porque no, no, tiene, no tiene mucho sentido que empiece cuando esta persona llega como turista, porque técnicamente esta persona eh, no viene con ánimo de residir, viene con ánimo de, de, de estar en el país, pero como de pasear, de, de retirarse. Ya Entonces recién cuando a la persona eh, se le entrega eh, se le estampa eh, en, en su pasaporte esta, esta primera eh, visa de residencia, ahí empieza a correr el plazo, lo cual es muy positivo porque algunas personas incluso empezaban a contar el plazo después, eh, por ejemplo, lo que da también el trámite de nacionalización después que se le entregaba la permanencia definitiva. Ya, entonces, y aquí como que con este artículo se viene como a, a quitar un poco las discusiones y empieza a correr acá. Y como ya fue promulgada la nueva ley, esto es lo que está corriendo ahora. Ya, entonces, de ahí empiecen a hacer los cálculos eh, de cuánto tiempo, eh, si ya estás en, en, en tiempo o cuánto tiempo te falta, y empezar a comentarle a, a los compañeros, a los amigos de la comunidad migrante, que ojalá empiecen a ver esto, porque si cumplen este plazo, es muy posible que estén en el padrón electoral. Eh, ya para ir terminando Si quieren saber más Les recomiendo pero un montón este, este como panfletito Y si soy migrante en Chile Tengo derecho a votar en las elecciones Es muy informativo De hecho fue gran parte de la fuente de esta presentación Ahí les dejé el link un poco ¿Tienen también otras preguntas clásicas como, que también hacen las personas migrantes, como si voto, ¿esto implica que me van a dar la, la nacionalidad? La verdad es que no. Y la otra pregunta, porque claro, hasta aquí hemos hablado solo el tema de voto, porque claro, viene este evento que es el tema del plebiscito, de, eh, pero también eh, hay, hay unos temas como de avance. Eh, el tema de la participación política, si las personas migrantes eh, pueden tener cargos de elección popular, eh, actualmente con la constitución eh, en la que estamos, no. Y la otra también pregunta es, ¿los eh, personas migrantes pueden ser vocales de mesa? La verdad es que tampoco este, este como rol en el tema de las elecciones eh, solo está habilitado para las personas chilenas. ¿Pueden ser apoderados de mesa? Eso sí, ¿Ya? Así que para que sepan si en algún punto, ah, y también importante, pueden las personas migrantes eh, como adherirse a un tema, a un partido político también, ya como ahí comentando ahí de pasadita, otros derechos eh, ya más civiles y también políticos. Ahí, ya. Ahí la última, estamos en la última. Y... Es importante, eh, sobre todo, entiendo que esta, esta capacitación es para las personas migrantes, es muy importante que votes, ¿ya? Eh, votar es tu derecho, ¿ya? Es la única, eh, así como, bueno, no es la única, pero es la más poderosa, eh, eh, el más poderoso instrumento de participación ciudadana. Eh, y tú también puedes participar en la construcción de lo que va a ser este texto constitucional, desde el país que te ha acogido podemos contribuir también desde esa arista. Así que el llamado es a informarse, ver si cumple los plazos, si estás en el padrón electoral, para que puedas pronunciarte. También eres parte del proceso. Muchas gracias. Si alguien tiene una duda, alguna consulta, este es el momento. Juan tiene una duda. Ah, sí, sí Isis, eh, Isis, muchas gracias por, tu, por la información, de verdad que está súper completa. Y súper buena, qué bueno que abordaste la parte de, de qué que puede cambiar en una nueva constitución, porque también justo tenía esa duda, eh, y quería preguntar, aprovechar para preguntar, tal vez ustedes sabrán más del de debate que se está dando, ¿qué tanto de, digamos, de la regulación de, de la capacidad de los migrantes de votar puede quedar en la constitución o puede ser normado por una ley? Como, ¿Es posible que la constitución no aborde este tema y se lo deja a una ley? ¿O tiene yeah. que discutirse así o así? Ya, perfecto. Yo encuentro que tiene que discutirse eh, sí o sí, y aquí, como comentaba al inicio de la presentación, me gustaría como, como remitirme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay un tema de no regresividad de los derechos de las personas. Entonces, como que si yo tengo derechos que han sido avanzados, estos derechos no deberían retroceder. O sea, yo no debería quitarles derecho a las personas, porque técnicamente eso es una violación al derecho internacional de los derechos humanos. ¿Ya? Entonces, técnicamente, si estos derechos ya están conquistados, eh, no debería haber un retroceso. Entonces, eh, y, y bueno, este, esta norma específicamente tiene un rango constitucional, está en la Constitución, en el artículo 14. Entonces, entendiendo esto, no debería... Eh, cambiar, obviamente si te das cuenta como había mencionado a lo largo de la exposición hay temas de, eh, que ya empiezan a regular los leyes, la ley del tema de la automatización debido a este tema del voto voluntario pero en la inscripción obligatoria, entonces eh, como ya la forma en, en la cual se hace práctico el derecho al voto, eso es, podría cambiar, por ejemplo pero hay cosas que por ejemplo ya no pueden cambiar, eh, eh, ya, ya hay mucha normativa que incluye al migrante dentro. Entonces sería eh, como un poco contra, contra el derecho, un poco, que todas estas normativas hablan, porque claro, obviamente después si, si se aprobase la constitución va a haber todo un tema reformista de todas las leyes que vienen a regular el tema de la constitución, pero tenemos actualmente un montón de, de normas que ya que tienen dentro al migrante, o sea, como ya lo incluyen como tema, como, como participante político válido, ¿cierto? Como, como ciudadano con, con derechos a voto. Entonces quizás eh, grandes discusiones que se podrían estar llevando en este momento es el tema de eh, la, participante, eh, la participación del migrante en temas de, eh, de puestos de elección, que es un gran debate, que es muy probable que sí se esté llevando ahora, eh, puede el migrante, por ejemplo, ser eh, eh, elegido alcalde, por ejemplo, eh, porque también incluso hay cosas bastante interesantes, como por ejemplo, una persona nacionalizada no podría ser presidente. Claro. Por ahí un tema de soli eh, ahí, como de haber nacido en el territorio. Entonces como que, como que esos, esas discusiones de, de, de, de cuánta más participación popular de la que ya hay, eh, como en estos temas como ya de cargos públicos, podría ser un gran debate, pero yo dudo muchísimo, así como desde mi experiencia como profesional, que haya una regresividad, porque ya el sistema los ha acogido, está listo, y, y por este tema del derecho internacional, eh, podría meterse en, algún, en un aprieto más o menos, eh, eh, el tema al, al, al regularse de esa forma. Buenísimo, súper claro, gracias. Bueno, de hecho ahora vamos a seguir en eso. <risa> eh... Va a participar ahora Maca del Servicio de Jesuita Migrante, que nos va a hablar un poco de migración y constitución. Y muchas gracias, Isis, por tu excelente participación. Muy buena eh, y, y también muy informativa para todos y todas. Maca te doy el pase. Buenísimo. Sí, voy a agarrarme de, de la posta que dejó la Isis al final. Eh, respecto al por qué es importante, en el fondo, por qué la nueva constitución va a ser relevante para las vías de las personas migrantes y por qué debería las personas migrantes elegir eh, participar de un proceso como este. Eh, voy a hacerlo cortito porque igual ya hay varias cosas que se han mencionado, eh, para, para no ser tan redundante. Eh, nosotros desde, desde el SJM hemos dividido al menos el trabajo para este año, eh, en tres etapas y esa división coincide también en tres momentos en que eh, quienes vivimos en Chile podemos hacernos parte de, de este cambio completo, no solamente como de un texto constitucional, sino también de, de cómo representamos lo que somos hoy y también eh, cómo queremos seguir construyéndonos hacia los años que vienen. Entonces, en una primera etapa, como ya bien comentaba Camila en un principio, eh, porque es importante que las personas migrantes participen eh, durante el proceso de la nueva constitución? Primero porque de aquí a julio eh, se van a estar discutiendo varias normas que, eh, si bien la nueva constitución rige para todas las personas que están dentro del territorio, no solamente para los chilenos, hay algunas que sí tocan algunos temas específicos que son para las personas que eh, recién se vienen incorporando o que van a llegar en el futuro. También es importante entender eso, o sea... Eh, no, no, aquí no estamos haciendo cambios para, para mañana o para dos años más. Eh, el cambio constitucional eh, va a marcar eh, la construcción del país de aquí a 15 años eh, y por lo mismo eh, es importante que las personas que hoy en día estamos acá eh, podamos ser parte de ese proceso. Y bueno, respecto a las normas que tienen más que ver con eh, las personas migrantes en particular, si es que todo este otro discurso que estamos haciendo todavía no les convence, eh, hay tres, tres áreas al menos que se están discutiendo y en las que organizaciones pro-migrantes como la nuestra, organizaciones de migrantes como Asoben, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, también estamos súper atentos y atentas a, a su seguimiento. Primero, eh, la libertad personal y ambulatoria, que también se puede entender como el derecho a migrar, eh, tiene que ver con cómo nos movemos, eh, obviamente dentro de los límites de este territorio, en el caso de la Constitución, pero también por todos lados. Eh, y por lo tanto, eh, es muy importante eh, saber cuáles son las herramientas eh, que van a tener eh, repercusiones dentro de ese ejercicio de la libertad personal. Eh, justamente hoy día en la Constitución no tenemos eh, consolidado ir, eh, pero sí la libertad ambulatoria establece ciertos mínimos y eso se traduce en ciertas leyes y esas leyes tienen que ir en concordancia con lo que aparece en la Constitución actual. Sin embargo, sabemos que en la práctica hay un montón de, de eh, vicios eh, por parte, en este caso, de las policías que generan mucha arbitrariedad. Por lo tanto, es importante que a la hora que discutamos este tipo de cosas en la nueva Constitución, eh, sean lo suficientemente claras para que las leyes para abajo sean lo suficientemente claras y luego la práctica eh, y la ejecución de la ley por parte de las policías eh, no, no tenga más vicio eh, En un segundo punto hablamos del derecho al asilo y el principio de no evolución. Esta de hecho fue una iniciativa popular de norma que, que nosotros como CJM presentamos. Eh, no obtuvimos tantas firmas, pero de alguna manera igual logramos al menos llegar eh, con esa propuesta a la Convención Constitucional. Hoy en día se está discutiendo eh, porque el derecho al asilo es un derecho humano fundamental eh, en caso de eh, ver en peligro tu libertad, tu vida, tu seguridad eh, tuya o de tu familia dentro del país donde vive y eso, bueno, también nosotros lo hemos vivido acá eh, en, en una historia no tan lejana, eh, en la, la década de los 70 eh, también en este país muchas personas vieron... Eh, privada, su, su libertad, su seguridad, en riesgo, su, su vida. Eh, y por eso tuvieron que emigrar y asilarse o refugiarse, que también eh, es la, la palabra, la técnica que se utiliza eh, en otras naciones. Y, y bueno, acá yo creo que eh, independiente de cómo esté la situación en el país, eh, eso no quita que eh, el derecho al asilo se pierda para las personas que quieren venir. Eh, por lo tanto, eh, es importante, es una herramienta también de, de, de cooperación internacional. Eh, y bueno, el principio de una evolución tiene, tiene más que ver con el hecho de que no pueden negarte el derecho al asilo cuando tú llegas y si estás en frontera eh, y te devuelven porque dicen, no, ah, usted no tiene papeles se tiene que volver. Eh, es importante también que en la Constitución queden consagradas ambas cosas eh, porque se pone en riesgo la vida de las personas y, y yo creo que a veces se nos olvida que, eh, que las personas migrantes son personas y son, tienen derechos y los derechos los tienen aquí y en todo el mundo, eh, porque son derechos humanos fundamentales inalienables. Por lo tanto, eh, creo que es importante que también este tipo de discusiones eh, se renueven, se refresquen y, y que participemos y, y hagamos de, de esto como de esto una oportunidad. Eh, para poder también eh, evaluar y ver cómo continuamos eh, de aquí en adelante con un país. Y finalmente, eh, la igualdad ante la ley, eso también nosotros, al menos desde el SJM, eh, ha sido un, un temazo porque eh, nosotros, eh, nosotros y nosotras, atendemos a muchas personas eh, que nos vienen a contar experiencias de, eh, no sé, pues muchas veces lamentablemente, eh, casos de discriminación, eh, no solo desde las personas naturales, sino desde las mismas instituciones. Eh, entonces, cuando ocurre eso, ahí nosotros nos damos cuenta que, un poco lo mismo que decía antes con, con libertad ambulatoria, está bien que eh, podamos... Eh, conversar sobre esto, que hayan declaraciones en escrito, eh, pero sabemos que la práctica eh, se da de una manera mucho más desigual eh, y que hay muchas arbitrariedades por parte de eh, funcionarios y funcionarias. Entonces, para poder eh, avanzar en eso, no solo como de manera textual, sino de manera simbólica y de que esa manera simbólica también se traduzca en un cambio cultural, es importante que podamos eh, tener estas discusiones y que se sepa también lo que está hablando sobre eso. Eh, Que las personas que, por ejemplo, de aquí a, a abril, todavía tenemos espacio para hacer encuentros autoconvocados, cabildos, eh, que las discusiones eh, que se den en torno a ello sean incluyendo a todas las personas que vivimos hoy en día en el país y en particular, al menos en estas tres, eh, es importante, importantísimo saber eh, la experiencia eh, ver con qué pueden aportar también las personas migrantes. Eso, como una primera etapa, al menos de aquí hasta julio, eh, que eh, vamos a, a tener una discusión más, más dura respecto a la, al texto constitucional y que de eso vamos a tener un resultado los primeros días. Y en una segunda etapa, eh, aquí, aquí sí que me voy a colgarte todo lo que dijo la ISIS porque eh, para hacerla más corta también, porque si no vamos a estar mucho rato. Eh, pero claro la participación en el plebiscito de salida es obligatoria eh, estaba súper bueno el material anterior eh, con, como con el no, no solamente como eh, con el discurso sino también con las herramientas para poder eh, saber si es, que puede, si es que las personas migrantes que vean esto pueden participar o no eh, saben dónde acudir y y nada eh, es fundamental que todas las personas que vivimos acá, eh, podamos eh, participar de este ejercicio democrático. Yo creo que es importante eh, no solamente tener temores a las multas o como eh, decir ya es importante participar en esto porque, bueno, te, estoy obligado y tengo que ir, eh, sino también entender que, que esta es una parte más, una parte participativa más del proceso completo. Entonces, dado que ya participamos antes, que estamos más o menos informados y formadas, eh, ahora vamos y ratificamos. Y ese voto también es un voto informado. Eh, creo que también hay altos temores eh, de cómo, cómo, puede, cómo puede resultar finalmente este proceso, eh, sobre todo por, por procesos similares fallidos en la región. Eh, sin embargo, creo que, que hay que darle una oportunidad. Hay espacios, eh, por lo tanto también es súper importante el involucramiento de, de las comunidades, de ustedes, de cada uno, cada una, eh, para aportar desde nuestros propios lugares y también, eh, en el fondo, llegar al plebiscito con una opinión armada y votar con convicción y no con miedo, necesariamente. Y, finalmente, eh, respecto a eh, la etapa posterior al plebiscito, eh, si todo continúa como debería continuar, esto estaríamos hablando, de plebiscito, sería en septiembre, por lo tanto, nos es que octubre, noviembre, diciembre. Al menos ahí eh, va a venir una segunda etapa, tercera ya, perdón, eh, que tiene que ver con eh, qué es lo que va a pasar con Chile ahora que tenemos la nueva constitución. Eh, viene, bueno, nosotros esperamos que, que comience un cambio de paradigma, que al menos, al menos desde el SJM. E incluso personalmente eh, creo que no, no es solamente desde la escritura de la nueva Constitución, sino que se viene gestando desde antes, como, como bien decía Camila. Eh, y este cambio también va a generar un cambio en lo institucional y en lo cotidiano de alguna manera. ¿Por qué? Porque eh, las leyes tienen, o sea, la, la Constitución enmarca lo que significa eh, la Carta Fundamental de un País, eh, cómo ve a las personas eh, y todo eso, todo, todo ese, eh, en el fondo, eh, como sueño traducido en una herramienta institucional, rige cómo van a ser las leyes. Entonces, obviamente, las leyes tienen que ir en concordancia a lo que dice la Constitución. Por lo tanto, va a existir ahora un, un cambio en la Constitución y qué es lo que tiene que pasar después, tiene que haber un cambio en las leyes, porque las leyes que tenemos hoy en día eh, están regidas bajo una Constitución que en este momento ya de octubre en adelante, si es que eh, la nueva Constitución eh, es aprobada, va a ser diferente. Por lo tanto, viene todo un, un recambio eh, de la ...leyes, y ahí obviamente desde el SJM y desde eh, la articulación que podamos generar con organizaciones migrantes y promigrantes vamos a estar súper atentos y atentas a, a qué es lo que pasa con, con ese cambio de las leyes. Eh, ahí, como bien contaba Isis, eh, hemos estado siguiendo de cerca el proceso de la nueva ley de migraciones. Eh, frente a eso también tenemos que ver cómo va a afectar la nueva constitución a eso, eh, ver en la práctica qué cosas necesitamos y, y también ir eh, como monitoreando y velando por todas las, las cosas que podamos eh, incluir que vayan eh, en favor de la construcción de una sociedad intercultural en Chile. Yo creo que eso es lo más importante al final del día. Eh, hoy día ya estamos viviendo eh, un encuentro... Eh, que no va a cambiar, o sea, no, el sueño de algunas personas de expulsar a una persona migrante no va a pasar, eh, y, y vamos a tener que aprender a convivir eh, con las cosas buenas, las cosas malas, estos procesos son muy importantes y muy enriquecedores también, eh, para poder generar esos encuentros, y, y nada, creo que, que es el momento eh, de sentar las bases para poder eh, ver como cómo país, como región, vamos a, a poder avanzar hacia, hacia este sueño, que, que a veces parece muy utópico, eh, pero, pero en el momento en que nos damos cuenta de que las personas migrantes tienen derecho, igual que todos nosotros los chilenos acá, eh, entre que dejamos de cuestionar eh, cosas mínimas eh, y, no, y, y simplemente nos encontramos, nos miramos a los ojos, eh, vemos que, que es la manera de poder continuar y la manera de eh, construir eh, no solo eh, un, un país distinto Sino como construir el país de, que tenemos hoy en día de manera más realista eh, Así que eso, como para ir cerrando ya porque podría extenderme pero me gusta mucho hablar eh, podría seguir extendiéndome, pero ya... A mí ya, también. Tiene la hora, así que... Lo, lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias, gracias Maca, bacán. De verdad, muchas gracias por eh, también introducirnos un poco cómo, cómo puede ser el proceso que viene ahora, igual, bueno, pues, cómo, cómo puede estas temáticas incluirse en la constitución, que yo creo que es muy relevante para cualquier tema específico que queramos ver y sobre todo eh, migración en el contexto en el que estamos, o el mundial y, y, y, y chileno. No sé si Juan tienes alguna pregunta, ¿no? Ya, bacán. Entonces vamos a seguir ya con la última parte para ir terminando. Y eh, una parte que nos importa mucho también en esta formación es como la fuente de información y el acceso a la información que todos ustedes y todas ustedes pueden tener. Eh, ¿Dónde informarse sobre el proceso constituyente? Bueno, hay varias plataformas, está la página de la convención como tal, que es Chile Convención, el medio independiente encargado de informar sobre la, la, la convención, que sería la NETA, Contexto, que es una plataforma de varias instituciones, eh, de varias instituciones eh, de, tanto de, de, los, eh, de la academia como eh, de la sociedad civil, que permiten eh, también estarnos informando y que esta información baje de manera más entendible para todos y todos. Eh, CIPER, la voz constituyente y por supuesto eh, también eh, convención transparente donde ustedes se pueden informar un poco de cómo eh, se da este, este proceso y cuáles son los avances que hemos dado. Y... Por último, para ir terminando, eh, creo que es importante que sepamos que la ciudadanía y que los, la, tiene herramientas de observación ciudadana y una de ellas, una de las más importantes, que es la transparencia, eh, tiene distintos mecanismos. ¿verdad? Tenemos por una parte la transparencia activa, que es la obligación que tienen todos los organismos de Estado de mantener pública pu y publicada. Eh, información publicada y a disposición permanente de todas las personas eh, la información relevante sobre su funcionamiento eh, y, y esta información está publicada en todos los organismos oficiales de, de, de gobierno, o sea, de Estado y por otra parte el acceso a la información que es un derecho que tiene toda persona a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la administración del Estado en este caso, que lo que nos, in, nos importa igual acá, la convención también está obligada a responder las solicitudes de información que reciba de la ciudadanía y también tiene parte y es parte de la transparencia activa. Eh, dentro de su reglamento, eh, la institución decidió acogerse también a esta ley y decidió eh, dar acceso a su información de funcionamiento y también que nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas y como personas podamos solicitar esto, la información a, a, la distintas, a las distintas páginas. Si uno va a la convención, por ejemplo, está este banner arriba, moradito, de un color precioso, eh, que donde uno puede acceder a toda esta información. Ahí se encuentra Transparencia Activa, que es ese, esa, la parte que yo le decía, donde está eh, la información de, de, como de la organización en general. Y si uno entra a Transparencia Activa, entra a esta parte donde se va a encontrar toda la información que ustedes puedan necesitar. Esto todo está en la página de la convención. Por otra parte, también se encuentra la solicitud de información pública, que, donde nosotros podemos acceder a toda la información que, que, que, que queramos. Toda información es pública por defecto, a excepción de la información que se someta a cuatro causales de reserva, que es cuando cuando publica esa información vulnera los derechos de las personas, cuando atenta contra la seguridad nacional, cuando afecta el interés nacional, o cuando afecta al debido cumplimiento de la función del organismo. ¿ya? Así que para que eso ustedes los tengan en cuenta. En este caso, uno solicita la información y la convención tiene 10 días hábiles para responder. ¿ya? Eh, tiene que responder en esos 10 días hábiles y, y tiene puede hacer, abrir una prórroga de cinco días hábiles más. Ya, para que ustedes tengan pendiente que esa, ustedes pueden acceder a toda la información que necesiten y quieran y que esos mecanismos están también dentro de la convención. Y ya para ir terminando y, y algo que también está muy en boga este último tiempo es uh, hablar sobre la desinformación, las fake news, las noticias falsas, ¿verdad? Eh, creemos que es importante también saber y distinguir cuándo eso puede estar pasando. La desinformación es un contenido falso difundido con el fin de engañar o manipular los pensamientos y creencias de las personas. La desinformación no es lo mismo que información errónea. No es conveniente y es muy importante no confundir los conceptos de información errónea, dado que la desinformación es utilizada con una intención determinada y, y, y generalmente es como esparcir ideas también sobre la ciudadanía hay que saber distinguir muy bien eso sobre todo en, en los tiempos que estamos viviendo porque el tema de las noticias falsas sobre todo por, por la convención y lo que estamos viendo se han esparcido de manera muy muy muy clara eh, y las noticias falsas son información que es presentada como verídica pero que carece de sustento y precisión periodística generar rumores, mentiras, declaraciones tergiversadas, invenciones de eh, difamaciones, situaciones fuera de contexto. Hay ciertos tips para asegurar no caer en ellas, como buscar más información al respecto para corroborar, revisar si la información ya se ha publicado en medios reconocidos, no leer solo el título de la noticia sino el artículo completo, revisar la fecha y autor de la noticia, identificar errores gramaticales, y por supuesto, informarnos en las, las distintas páginas oficiales que hemos también presentado anteriormente, con distintas plataformas como Contexto, Convención Transparente como nosotros, la misma página de la convención, tratar de informarnos de la manera más eh, verídica y más eh, eh, como responsablemente eh, de lo que a nosotros como, como personas tenemos que tener en cuenta. Sobre todo hoy en día, que la Convención ha pasado por procesos de bastante noticias falsas, y no solo la Convención, sino que vivimos en un mundo donde estamos súper hiper informados, donde estamos todo el día dentro del celular y dentro de las distintas redes sociales, es importante tener en cuenta que eh, las noticias falsas se divulgan de manera muy rápida, y que, y que probablemente pueda afectar también a nuestro, a, nuestro, a nuestro como valoración y a nuestro pensamiento y, y sobre, sobre la, nueva, la nueva Constitución y también sobre el proceso constituyente como tal. Así que con eso quiero ir terminando. Quiero agradecerle también a todos y a todas eh, quienes vinieron hoy día, que vinieron personas pero se fueron yendo también en el, en el, en el momento. Quiero agradecerles también a Isis que se tuvo que ir, y a, a Maca por, por, este, por, este, por haber, haber participado en esto. Maca. Sí, muy cortito, que se me olvidó hacerle mi presentación. Eh, quería dejar a, a todos y todas invitadas a eh, un cabildo que vamos a hacer la próxima semana. Eh, va a ser un cabildo con convencionales. Así que igual va a estar entretenido, vamos a hacer una metodología eh, de grupitos de discusión pequeños, entonces tampoco va a ser como solo un, conversa un conversatorio, sino que también va a haber espacio para eh, retroalimentarnos. Eh, va a estar Benito Baranda, Tatiana Urrutia, eh, Tomás Laive y Giovanna Aranda. Así que vamos a conversar en particular sobre dos normas, sobre el derecho a buscar y recibir asilo y también sobre el derecho a migrar estábamos invitando a, a Sobén, a la Coordinadora Nacional de Migrantes, a la agrupación de chilenos en el exterior. Así que hemos estado trabajando harto en red y, y nos ha ido más o menos bien. Así que vamos a seguir por esa senda y también ampliar siempre los espacios que, que podamos eh, abrir y, y hacer que más personas participen de esto. Yo creo que es importante como bien dije en la presentación, y lo hemos repetido en, en diversos tonos las personas que hemos estado hablando hoy día, eh, no dejemos pasar esta oportunidad eh, de, de encontrarnos. Creo que, que es súper importante, también desde lo personal, cómo eh, aprovechar este momento en que estamos sentando las bases para pa Chile, no solo de mañana ni el próximo año, sino eh, del futuro que queremos construir. Gracias, Maca. Bueno, avisos parroquiales también. <risa> sí, así que todos y todas invitadas también para la próxima semana a este cabildo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar y por haber estado en este cabildo, o sea, perdón, en esta, en este, en esta formación. Y eh, va a quedar grabado, entonces yo creo que lo vamos a subir o algo también para que quede en la plataforma eh, de Convención Transparente. Sigo. Vamos a dejar de grabar. <ríe> Chao, Maca, que estés súper.